Amigos, retornamos nuevamente por aquí en este espacio enfocado. Señores, en 2022 que ya está avanzando, ya febrero va en curso, pero no solamente eso. Nuevos años, nuevas oportunidades, nuevo espacio de trabajo, pero cómo lograr, cómo entender que tus jefes merecen un salario, cómo hacer proyectar de que tú te mereces una posición diferente a la que tú tienes, cuando tú no lo haces de la manera adecuada, cuando tú no presentas un currículum al más alto nivel. Yo quiero recibir nuevamente en su casa a la licenciada Arileida Mateo, quien es una hermana nuestra, pero una miembro fundadora de este espacio que es enfocado. Nuevamente con nosotros, para poderlo enseñar cómo presentar un currículum en al más alto nivel, nuestra querida hermana Arileida Mateo. Aris, bienvenida por aquí. Buenas noches, Robert. Feliz y encantada de poder estar aquí contigo. Me siento como en casa. Tú sabes que además de ser tu amiga, me siento ser tu hermana. Y qué bueno que lo vamos a estar haciendo en un contexto que a mí me gusta, sí. tú sabes, ¿no? En el ámbito de gestión humana, hablando de cómo crear un currículum de alto impacto. Eso es así, Ari. Tú sabes que muchas veces nosotros vamos a una institución determinada y llenamos una planilla, presentamos nuestra hoja de vida y al momento de la evaluación entendemos que no se nos está valorando cómo estamos preparados ni lo que nos ha costado la preparación pero pudiera hacer esto Ari, porque no se prepara un currículum o una presentación de alto impacto, Ari Leida. Eso es así, es que nuestro CV, nuestra hoja de vida o currículum vitae, como quisiéramos llamarlo, es como si fuese una especie de tarjeta de presentación, es lo que el reclutador ve de entrada, sí. antes de entrevistarte y antes de, de ver otra cosa sobre ti, entonces tienes que hacerlo con el mejor detalle, agotando un rigor, tomando en cuenta algunos elementos y consejos prácticos, ¿Qué es lo que va a impactar al reclutador al momento de ver esa hoja sencillita, pero que dice mucho de lo que tú eres y lo que tú haces? Aris, cuando tú dices esa hoja de vida, esa presentación, muchos entendemos que de entrada yo le pongo mis datos generales, mi carrera y demás, mi experiencia laboral y eso. Cuando tú te refieres a un CV de alto impacto, ¿en qué consiste esto? Hay una serie de elementos que la persona que está buscando, y sobre todo ahora a inicio de año, que muchos quieren cambiarle trabajo, otros que quizás no están laborando y quieren insertarse en el mercado laboral, entonces tienes que tomar uno, una serie de elementos para tú alcanzar y conseguir ese empleo de tus sueños, que entre muchos candidatos que se postulan, el reclutador se quede impactado justamente con tu hoja de vida. Y ahí vamos a darle algunos eh, consejos o parámetros que tú debes considerar al momento de elaborar un CV. Adelante Ari, vamos a darle esa oportunidad a nuestra audiencia. Claro, claro que sí. Lo primero es identificar para qué tú lo necesitas. No es lo mismo tú venir y elaborar un CV para un, para un currículo docente, o como para tú eh, encontrar el trabajo que tú estás buscando, o como para una beca, o como para tú hacer un reportaje y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, tú tienes que saber cuál es el tipo de trabajo que andas buscando y que en tu hoja de vida refleje las características del perfil que buscan. Hay mucha gente que hace, Robert, muchos cursos, pero sí. de repente tú andas buscando un empleo, por decirte, de psicólogo, pero los sí. estudios que no tienen nada que ver con psicología, pues no lo pongas dentro de ese currículum porque no es el puesto que tú andas buscando. Entonces, los dominicanos y el ser humano en sentido general tiende a estudiar muchas cosas. Entonces, lo que está de más, que no se corresponde con el perfil del puesto que andan buscando, pues déjalos, déjalos en un lado, lo, puede, lo puedes excluir. Otra cosa es diseñar la hoja de vida con un alto nivel visual, o sea, que sea atractivo, que sea bonito, pero tampoco sin abusar de los colores. Que sea también, Robert, los, lo más condensado, si tú sabes que antes se hacían unos currículums kilométricos, donde sí. tú le ponías hasta 50 copias de certificados de cursos y de cosas que tú habías hecho. Ahora se hace lo más resumido posible. Una cuartilla o dos cuartillas, como mucho, pero que resuma rápidamente lo que, lo que se quiere de ese puesto, porque el reclutador no tiene tiempo para fajarse con un currículum largo y sí. tal. No, no, lo más condensado posible. Otra cosa es eh, que es un error que se cono se comete al momento de elaborar un currículum. Y es la foto de fondo. Antes poníamos una foto como tipo cédula, con muchos colores y uh -huh. todo aquello. Trata de que sea una foto ejecutiva, una foto que, que tenga una donde tú tengas una buena imagen sí. y que proyecte sobre todo ese perfil profesional. Tienes que condensar la información, como te decía, en una cuartilla o como mucho dos cuartillas. Y hay otros elementos también que es, por ejemplo, el título tiene que ser descriptivo, donde tú tengas que poner ahí lo que tú has logrado, lo que tú manejas, sí. cuáles son tus habilidades, y ahí vamos a hablar ahorita de, de las habilidades que debe exhibir tú al momento de elaborar un currículum. Organizar las informaciones, secciones que se vean claras. Sí. Datos personales, eh, referencias laborales, experiencia laboral, datos académicos, habilidades, competencias, logros y demás. Pequeñito, pero que quepa todo en una sola cuartilla, y que te dé una idea rápida al reclutador de todo tu perfil en sentido general. Ari, discúlpame porque no quisiera que te me vaya muy lejos porque sé que nuestra audiencia se estará preguntando pero todos esos cursos que yo he hecho, esos diplomados que yo he pagado esos, esas certificaciones, esos MBA toda esa preparación entonces se quedará fuera de mi plantilla de mi currículum depen vital depende del puesto que estás buscando, por ejemplo yo soy docente muy bien. mi currículum docente es muy distinto al currículum de cuando yo estoy buscando por ejemplo como gestora de talento okay. porque yo pongo todas las habilidades destrezas y estudios que he realizado en el ámbito docente, si es una certificación en docencia virtual, en diseño instruccional y demás eso va en mi currículum docente pero si es para gestión humana ya eso no, no importa, entonces busco todos los estudios que haya realizado específicamente en ese ámbito estudios recientes porque a veces también ponemos en los CV una cosa que tú le estudiaste hace 15 años y 20 años ay, pero, no es relevante, tiene que ser los últimos Ari, estudios. Perdóname porque quisiera que la audiencia pueda ir tomando apunte de esto que es muy importante. Si usted está solicitando trabajo como electricista, usted pone la preparación como electricista que usted así tenga. Es, así es. Si usted está solicitando como maestro, usted pone su preparación como maestro. Así es, así es. En cada área que usted tiene, no hay por qué ya usted llenar un currículum de cursos, talleres y diplomados que no son necesarios para el área que usted está tratando de aplicar. Sería como en esa onda, y que andaba. Así, así mismo es. Si vengo para donde ti, que tú andas buscando talento, sí. quieres reclutar talento, yo tengo que poner todo lo que esté vinculado a qué? Al área de comunicación. Perfecto. Independientemente de los estudios que yo haya realizado en otra cosa. Tú querrás ver que yo soy locutora, sí. querrás ver que estudio comunicación social, que he hecho cursos de oratoria, que de aquello, que de lo otro, de imagen visual. Eso es lo que tú vas a buscar. Si hice es un estudio aparte de eso, ¿Tú como reclutador lo, lo verías? No, no lo tomaría en cuenta porque así estaría no para él sobrando y como bien tú has dicho, estamos en una época donde el tiempo es lo más limitado que tenemos y para un reclutador evaluar necesita informaciones puntuales. Claro, eso, eso es así, eso es así. Muy bien. Entonces tienes que ser sincero al momento de tú puntualizar las informaciones. No creas que vas impresionar inventando cosas, okay. porque los reclutadores tienen fuente como ellos verifican las informaciones que tú le pones, tanto académicas como laborales y demás porque para eso están las referencias. Entonces, tienes que ser eh, sincero en eso. Tu hoja de vida debes enfocarlo en resultados obtenidos. Sí. O sea, si tú tuviste logros, si tú de repente escribiste un libro, si desarrollaste un proyecto, eso es importante que esté contenido también en tu currículum vitae. Uh -huh. Debe agregar referencias también a proyectos donde tú hayas estado y, y tener los vínculos, en este caso con código QR, eh, y, y si tienes también competencias digitales, eso también tienen que estar, debe constar en tu currículum. Ok. Aris, algo que me interesa, porque creo que la audiencia debe estar pendiente ante estas orientaciones que tú estás dando. Aris, hoy en día a veces sentimos que al momento de ofrecernos un salario no es el que nos merecemos. ¿Tiene esto que ver con la presentación de su currículum vitae, Aris Leida? Bueno, el, el, la formación te agrega valor. Porque okay. no es igual, por ejemplo, que tú te hayas quedado en estudio de licenciatura, a que tú tengas maestría, a que tú tengas doctorado, a, a que tú hayas hecho certificaciones en los últimos tiempos. O sea, que tú realmente eres una persona que reúne un perfil que está por encima del estándar. Incluso al momento de ofrecerte a ti la evaluación de ese cargo va a depender de tu formación académica. Okay. Porque tú decías que a veces queremos el empleo de nuestros sueños, pero tenemos sí. la capacidad adecuada para para ese... No, a veces no se da eso. Okay. Tienes que tomar eso en cuenta. Ah, Aris, mira, dijiste algo también que me preocupa bastante. Cursos de muchos años, preparación de 10 y 15 años, ¿no tiene validez ya eso en estos tiempos? Es que el conocimiento se va, se va renovando constantemente. Eso yo lo vi en una ocasión que estaba haciendo una maestría hace como tres años. Y tú sabes cuando te dicen que busque las fuentes bibliográficas, yo tenía libro ahí viejísimo. Sí. Y cuando veo que me topo con la tutora que dice no, debe ser de, de cinco años por lo menos. Así mismo es el conocimiento. Las cosas varían. Algo que tú estudiaste hace 10 años es posible que esos conocimientos ya hayan, hayan variado sustancialmente. Sí. Entonces tienes que mantenerte innovando, eh, incursionando en cursos de la, sobre todo en la, en la parte de la tecnología. Sí y porque los procedimientos cambian, la manera de hacer las cosas cambian, las herramientas cambian y con la historia de la era digital el crecimiento es vertiginoso, entonces tienes que hacer cursos actuales. Ok, esa actualización debe ser constante. Constante, constante, por eso que las empresas incluso gastan un presupuesto considerable en capacitación y desarrollo de la persona, bajo el entendido de que los conocimientos cambian y tú tienes que formar ese talento en, en lo que requiere la empresa. Muy bien. Arisleida, permíteme por favor hacer una pequeña pausa, mi querida, porque sé que lo que se está comentando contigo en este día es de mucho interés para toda su audiencia. Por favor, no se muevan de ahí. Retornamos en un minuto. ¿eh? Ya venimos.